Buenas, tenemos a vuestra disposición el grupo avanzado de supuestos y por tiempo limitado porque queremos crear un grupo que como máximo tenga 50 alumnos para poder dar una formación de calidad. Podéis encontrar dicho producto en oposiciones, instituciones penitenciarias y aquí lo podréis contratar desde este mismo enlace. Vale, si yo le doy a comprar ya tendría el producto habilitado y ya se me mostraría todo el contenido. ¿En qué consiste la formación? Bueno, nosotros damos dos días de clase en directo a la semana. Esto es el aula virtual, como lo vería un alumno. Esas clases en directo son los miércoles y los viernes, cuatro horas. Previamente se plantean los exámenes de supuestos. En supuestos el alumno los hace y después se conecta a la clase en directo y se corrigen dudas. Aparte de eso, se ha metido material del de mes de octubre y de noviembre en diferido para que hagáis los supuestos y las pertinentes correcciones que hemos impartido en este grupo avanzado. Esto es un poco el punto de vista del alumno, donde tiene las clases en directo, con toda la programación del mes, todas las que se van a dar de aquí hasta el día 18 de diciembre. Encontrará también las clases en diferido, lo que os comentaba anteriormente, las clases del mes de noviembre y de octubre, que las puede visualizar entrando en ese apartado. Temario y material complementario, metidos metido esquemas, resúmenes, diapositivas y todo lo que preciséis. Exámenes en el aula virtual, los encontraréis aquí, algunos descargables en formato eh, PDF y otros integrados en la plataforma para que los hagáis. Y después la app de test, donde nos podemos generar exámenes de supuestos, realizar supuestos, todo lo que consideréis. Desde aquí se os, se os hace y los podéis eh, vosotros generar como queráis, es decir, por temas, por bloques, convocatorios anteriores, los que tenemos nosotros integrados y demás. Este es un foro de resolución de dudas y este es nuestro soporte técnico a través de nuestro informático. Que si alguien tuviese algún problema haríamos una asistencia remota. Bueno, simplemente eso, recordaros que tenéis que ir a hacer Posiciones. Desde aquí podéis contratar el producto directamente y cuando lleguemos a los 50 le eh, quitaremos este anuncio del, del aula virtual. Un saludo y que tengáis buen día. Chao, chao.